Hola amigos clanianos y clanianas Vamos a hacer una entrevista en caso es en la Pipo Única oportunidad de a quien le harías una pregunta esa pregunta a una persona viva o muerta y qué le preguntarías Ok, muchas personas que les, me gustaría hacerles esa misma pregunta Fíjate que sería interesante entrevistar y hacerle esa pregunta a Adolf Hitler por ejemplo ¿Por qué si tuviste la oportunidad y levantaste a Alemania de, de una situación económica bien densa? Y tenés la oportunidad de ser considerado uno de los grandes líderes de la historia. ¿Por qué optaste por el, por el odio racial y cambiaste esa percepción hacia uno de los monstruos más grandes de la historia? O sea, ¿por qué escogiste eso? ¿Por qué no te fuiste por el modo, cómo decirlo, de un político bueno, de un político que tuviera ese peso histórico? Ahorita podría ser considerado casi, casi un, un este, Luther King o algo así, pero optó por el otro lado, ¿no? Empezó muy bien y terminó muy mal. ¿Por qué, señor Hitler? ¿Por qué lo hizo? Eso diría yo. Muchas gracias, Julio una por estar breve, pero conciso. Exacto. Gracias. Campanita, like, cuídense bien, pórtense mal. ¿Cómo es? <risa> <risa> <risa> bueno, pórtense bien y cuídense también. Chido, Juan, nos vemos.